Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, ya, ya saben, llegué a Capricornio, ya estoy. Eh, bueno, nada, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola amigos, amigas, amigues. Eh, bueno, hoy ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el sol en Capricornio, en Casa 6, la Casa 6 también en Capricornio, y por supuesto vamos a ver el sol en Capricornio en la casa 12, que es la casa enfrentada a la 6, por eso es 6-12. Eh, y la casa 12 también en Capricornio. Pero antes tengo que invitarlos, sí o sí, a que les guste o no les guste este video, le den like, like, mm, dedito para arriba. Se suscriban al canal. Le den click a la campanita. Me dejen un comentario, aunque sea sí insultándome, pero dejen un comentario. Activen el algoritmo de YouTube. Por favor, se los pido. No les cuesta nada. Y a mí me ayuda muchísimo. Bueno, no, mentira. Eh, sí, hagan, Mentira no. Háganlo, por favor. Por favor, se los pido. Miren, eh, ahí tienen nuestro grupo de Telegram que cada vez somos más miembros más de 600 miembros en el grupo de Telegram curso de astrología, súmense, todos los días hablamos de astrología y si querés aprender astrología es la manera más fácil de hacerlo y también te invito a que te sumes a nuestra web, eh, a nuestro portal de astrología puntocom, que se viene con muchos cambios muy importantes, va a haber muchísima gente escribiendo en la web y va a ser una forma más de que aprendas astrología fácilmente y gratuitamente bueno ahora sí vamos a la clase ahora que ya pasé todos los avisos solo en casa 6 que era trabajador investigador solidario ya lo sabes de memoria ya es la décima vez que te lo digo Casa 6 en Capricornio, esto es nuevo, constantes, concentrados, responsables. Sol en Capricornio, fortaleza, aplomo, perseverancia, obstinado, severo, ambicioso. O sea, si tenés esta configuración astral en tu carta o estás haciendo un estudio de una carta natal, que tiene esta configuración, bueno, es posible que estés ante una persona, por ejemplo, de fuerte personalidad, muy constante y muy trabajador, ¿sí? Fíjense que usé fuerte personalidad por la fortaleza del sol en Capricornio, palabra clave, Usé constante por, el sol, por la casa 6 en Capricornio, palabra clave. Y usé trabajador por el sol en casa 6. Ahora vamos a ver qué pasa si este sol lo tenemos en Capricornio, pero en la casa 12 y esa casa 12 en Capricornio. Bueno, sol en casa 12, ya también lo sabes de memoria. Sensible, insatisfecho y encerrado o de encerrarse en sí mismo. Casa 12 en Capricornio. Angustias, depresiones, decepciones. Esas son las tres palabras claves para la Casa 12 en Capricornio. Sol en Capricornio. Lo mismo que te decía antes. Fortaleza, aplomo, perseverancia obstinado, severo, ambicioso o sea si te encontrás con una carta natal con esta configuración un sol en casa 12 en Capricornio y la casa 12 en Capricornio bueno podés estar ante una persona eh, que sus ambiciones por ejemplo lo lleven a sentirse insatisfecho y decepcionado Fíjate que usé ambiciones por el sol en Capricornio. Una de sus palabras claves es que es ambicioso. Eh, insatisfecho por el sol en Casa 12. ¿sí? Decepciones, por, el, o sea, decepcionado por la Casa 12 en Capricornio. Porque es como que nunca llegan, nunca llegan a la cima. Siempre les falta algo. Bueno, espero que te haya gustado esta clase. Si te gustó, dale like al video. Y si no te gustó, también. Hoy no estamos para nada democráticos. De este otro lado. Acá te dejo un cuadradito. En un cuadradito te dejo una caja, un rectangulito. Sí, acá a, al costado. Donde tenés toda la lista de reproducción. Con los dos, de las 249 clases anteriores. Y... Esta incluida, eh, o sea, 250 clases ya llevamos dadas y cada vez entendés más de astrología. Te mando un abrazo enorme, que tengas un día maravilloso. Chao, hasta mañana.